Se trata de Esmeralda Roque Merejo, residente en el sector Alto de La Javiela, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien fue tratada por desconocidos y dejada abandonada frente a la Basílica de Cuey. Eh, ella apareció, gracias a Dios apareció viva, pero con un trauma demasiado difícil. Eh, está ingresada aquí por psiquiatría, en el Hospital San Vicente de Paúl, por presentar eh, un estrés postraumático agudo.